Soy Luis Carlos Díaz desde Caracas, Venezuela. Este 3 de mayo se celebra en el mundo el Día de la Libertad de Prensa y es fundamental para la defensa de la libertad de expresión, sobre todo en países que no cuentan con ella. En el primer trimestre del año 2019 se han registrado 420 afectaciones contra la libertad de expresión. 60 personas han sido detenidas o retenidas por su trabajo en materia de prensa. Y aunque les parezca curioso, el segundo grupo más afectado después de los periodistas han sido los funcionarios Públicos. Buena parte de nuestro trabajo tiene que ver con cómo el mundo entiende lo que pasa en el mundo. Y por eso es fundamental que se defienda la libertad de prensa porque es pilar clave de las democracias, incluso en contextos donde no las hay. Venezuela ha vivido un proceso de deterioro que por fortuna se ha documentado para que cosas como estas no solamente no se repitan, sino que también sirvan como lecciones en otras regiones del mundo donde pudiese menoscabarse el derecho de la gente a estar informada. Hoy, 3 de mayo, esta actividad es fundamental y por eso nos sumamos a su celebración y su defensa.